¿Y qué nuevo chicos? El día de hoy les traigo otro profile de los Endymion. Este, este, este deck la verdad da mucho, mucho, mucho potencial a los decks péndulo. En especial porque su engine es relativamente pequeño y genera bastante consistencia. Eh, la negación por sí solo de Endymion es una chulada Así que pues nada más La verdad el monstruo como tal Tiene buena sinergia con el Deco Dice Tiene buen nivel y tiene buen ataque Así que eh, no viene nada mal Añadirlo de todas formas al deck La verdad es un plus bastante interesante Que pues pueden añadirlo Pueden no hacerlo Y es más a su decisión pero la verdad Le da un toque bastante más interesante a lo Dice Entonces no olviden que este deck lo pueden comprar En la tienda Battle City 4 Cualcos Hace envíos a toda la República Mexicana eh, manejan mercado libre por lo que su envío y su compra estará completamente seguros. También quiero aprovechar para promocionar pues este, estas micas bonitas Dragon Shield Que le acaban de llegar a la tienda de Battle City eh, tienen de varios colores la verdad son muy bonitas, son muy resistentes, eh, son muy duraderas Y eh, bastante limpias, no se ensucian tanto Entonces eh, pues si ustedes gustan pueden pedirlas directamente a la tienda Al igual que lo que quieran para construir este u otros decks Entonces sin nada más que agregar, vamos a empezar con el Profile Vamos a jugar por supuesto Triple Odd eh, Arc Pendulum Dragon, esta cosa es muy buena en el deck, eh, es un invocador desde el deck y con la sinergia que tiene con electro Mind y Sky Iris la verdad eh, pues no debe sorprender que esta cosa deba ir a 3, además su ataque es 2700, nada despreciable para un monstruo de nivel 7 que podemos traer al campo muy fácilmente. Eh, por el resto de los O vamos a jugar únicamente un o Dice Pendulum Dragon, eh, Uno Dice Persona Dragon y un eh, PerformaPal O Dice Dissolver. No, no vamos a necesitar más, la verdad es este, la cantidad perfecta para el deck. Créanme, se los aseguro. Eh, si añaden un poquito más, puede que se llegue a desbalancear un poco el deck en el sentido de la consistencia. Así que yo considero que esta es la cantidad perfecta. Pero por supuesto, los profiles no son leyes a seguir. Así que si ustedes quieren caminar cambiar algo, siéntanse totalmente libres de hacerlo eh, vamos a jugar Triple Servant of Endymion esta cosa es muy chida simplemente es maravillosa porque eh, va a ganar un contador cada vez que se active una carta mágica ah, Estoy hablando de su efecto de escala, es una escala 2, así que nos viene de maravilla también eh, Podemos remover 3 tres, tres contadores de esta carta, invocarla de manera especial desde la escala Y simultáneamente invocar de manera especial desde el deck un monstruo al que se le pueda colocar un contador Y luego de eso colocar un contador en cada uno de esos monstruos Es decir, en esta carta y en el monstruo que nosotros invocamos del deck Entonces, esta cosa está muy chida, agiliza bastante, eh, facilita el Ocasión de Electromite, por así decirlo. Así que está muy, pero muy, muy, muy chida la carta. Jugamos un endymion de mighty master of magic. Este boss monster simplemente es una chulada. Tanto como escala como monstruo no, no voy a hablar tanto del efecto de escala Porque difícilmente vamos a activarlo En este deck En un deck más puro, probablemente si sí lo hagas De hecho lo explico en el profile Más puro cuál es su efecto de escala Pero aquí lo voy a hacer también, que vamos a perder, verdad Removemos 6 spell counter del campo es, Invocamos esta carta de manera especial Podemos luego contar la, la Cantidad de cartas con spell counter que controlemos En ese momento y destruir la misma Cantidad de cartas en el campo o menos Entonces eso está bastante cool eh, es un destructor, es poco probable que lo hagamos ya que contamos únicamente con una carta campo Que pues nos va a generar bastantes contadores Pero en caso de que se llegue a dar esta cosa simplemente va a ser una chulada Como monstruo pues es su efecto más interesante, es un negador genérico Durante el truco que el jugador cuando es el activado el efecto de una magia trampa O efecto eh, podemos negar la activación, destruir la carta con el costo de regresar una carta con spell counter del campo a la mano Y esta carta si no se regresó el mismo va a ganar la cantidad de contadores que tenía esa carta que regresamos Mientras, control, mientras esta carta contenga un spell counter no puede ser seleccionado por efectos de monstruos. Y tampoco puede ser eh, destruido por eh, efectos de cartas. Entonces, eso está bastante chido. Es indestructible por efectos del oponente. E intargeteable por efectos del oponente. Y solamente se puede pasar por batalla en ese caso, por así decirlo. Obviamente hay más cosas, pero eh, la más común que va a tener los... Los otros decks pues va a ser destruido por batalla Y si llega a pasar esto Nos permite añadir de nuestro deck a la mano Una magia cualquiera Entonces eso está muy cool Es un buscador, es un negador, es un destructor Simplemente es una chulada eh, de monstruo Pero únicamente vamos a jugarlo a uno Porque requiere a fuerzas invocado con Servant of Endymion Para poder aplicar su efecto de eh, De los spell counter Jugamos también Triple Mythical Beast eh, Master Cerberus, por supuesto. Monstruo bastante chido. Y dos Mythical Beast Jackal King. No juego tres porque eh, vamos a, es un deck o dice al fin y al cabo. Probablemente no vamos a jugar los tres Jackal King. Pero si ustedes quieren hacerlo, adelante, pueden hacerlo. Están en todo su derecho. Jugamos Triple Chronograph Sorcerer. Una carta también bastante interesante, bastante poderosa. En el sentido de que agiliza de una manera... Asquerosa Electrumite, entonces está bastante cool. Vamos a jugar la 3 porque queremos esa consistencia chula que siempre nos da. Jugamos también triple. Supreme King Dragon Dark Worm Mismo caso la verdad hace mucho paro y con los War Dragon hace juego bastante bien Así que nada más Jugamos un eh, Time Gazer Magician porque jugamos por supuesto al Chronograph Sorcerer Jugamos un Supreme King Gate 0 porque jugamos pues por supuesto a los Supreme King Y por último vamos a jugar un Destrudo para eh, poder hacer un poquito de combos por ahí Poner más negaciones adicionales con... Eh, pues con los War Dragon, entonces eso es todo por parte de los monstruos. Por parte de las magias vamos a jugar triple Spell Power eh, Mastery, la verdad esta cosa la vamos a jugar a tres para tener lo más pronto posible a la Servant en la mano. Está bastante cool, eh, va a darle por sí solo si la activamos después de que esté Servant en la escala, dos contadores a ese bonito Servant. Así que está bastante chido la verdad, jugamos eh, triple Spiral Flame Strike. Mismo caso, esta carta por sí sola, por así decirlo, son dos contadores para eh, la Servant. Así que está bastante cool. Además de eso, tienes un buscador y eh, un destructor de cartas en general. Si controlamos una carta o dice en escala, así que está bastante cool. Vamos a jugar dos Sky Iris. ¿Por qué no? Porque va a proteger nuestras escalas o dice. Eh... Y es un buscador también, por supuesto jugamos un eh, Magical Citadel of Endymion, únicamente vamos a jugar uno porque no es la estrategia principal del deck simplemente es un plus que le añadimos y eh, la verdad viene bien pero como les dije no es la estrategia principal y si aumentamos la cantidad puede que se llegue a trabar precisamente porque no jugamos más Endymion, entonces nada más vamos a jugar uno eh, para poder tener jugada por ahí en caso de robar los Terraforming. Que por supuesto vamos a jugarlo a dos para buscar los tres campos que tenemos. Eh, vamos a jugar doble Duelist Alliance. Esta cosa también está bastante buena. Nos va a buscar a los Odais. Así que le podemos sacar bastante provecho. Y por supuesto son contadores eh, gratuitos para la Cervan. Jugamos dos Dragon Shrine. Y por último un Foolish Burial. Para poder mandar eh, a los Destru al Destrudo y a los Supreme King al cementerio directamente. Por el lado del extra deck jugamos uno dice vortex dragon, únicamente uno, la verdad se invoca muy fácil con eh, disolver y. Eh pues nada más, la verdad, está bastante chido, también se puede con los quad Dragon, pero principalmente en la mayoría de los casos va a ser con Disolver. Vamos a jugar un el eh, Gatling Gold, este sujeto sigo sí diciendo que es muy infravalorado, es una chulada de monstruo y recomiendo muchísimo que lo jueguen. No saben cuánto, cuánto los va a ayudar, eh, la verdad, destruye un monstruo en el campo, hace burn al oponente igual al ataque de ese monstruo y lo destruye sin hacerle target, así que es una chulada asquerosa, casi 3000, está bastante chido. Jugamos un Metro Wars Dragon, por supuesto, es uno DICE, nos va a hacer bastante paro. Jugamos un cybers Quantum Dragon, la verdad, en cuanto a la Battle Face va a ser muchísimo paro, no van a poder seleccionar otro monstruo para efectos y ataques más que al Quantum, así que está bastante cool, y si batalla podemos regresar el monstruo con el que está batallando la mano, así que nos permite quitarnos bastante cosas, bastante fácil. Jugamos un F.A. Don Drugster para tener por ahí... Eh, las negaciones adicionales Un Ignister por supuesto La verdad eh, es bastante eh, situacional Pero eh, cuando sale Hace muchísimo paro Especialmente en un Mirror Match Así que se podrán imaginar Jugamos un Hot Red Dragon Archfiend Avis Abyss Porque también lo podemos sacar con los War Dragon Y es una negación adicional si ponemos a Vortex Por así decirlo Así que está bastante cool Por lado de los Exit Nada más vamos a jugar uno Que es el Odise Absolute Dragon Únicamente este Exit va a funcionar bastante bien para el deck y uno es suficiente Por el lado de los Link jugamos un eh, War Dragon Elpi y un War Dragon Argapain ¿Por qué no? La verdad estos dos sujetos se la rifan bastante Argapain nos va a permitir invocar por supuesto desde el Extra Deck a, a Lavis Y de Elpi nos va a permitir invocar desde el deck ya sea Dark Worm o a Destrudo según sea nuestra necesidad Jugamos, por supuesto, para completar el combo con los War Dragon, un Link Hieratic que la verdad va a ser bastante paro, va a terminar de poner control en primer turno. Jugamos un Electrumite, jugamos un eh, Triple Wars Dragon, jugamos un Metatron Zefra y por último jugamos un Borrelow Dragon porque la verdad eh, es un Link 4 bastante bueno y pues no tengo Borrell Sword, ¿verdad? Pero ya saben que si ustedes tienen pueden añadirlo sin problema alguno. Eso es todo por parte del profile del día de hoy, la verdad espero que les haya gustado muchísimo, el deck en sí sigue siendo uno dice, eh, pero ese plus que le da los endimios la verdad da un poquito más de seguridad a la hora de ir en primer turno. Entonces. Eh, no olviden que este egg lo pueden comprar en la tienda el City 4, cosa cosas envíos a toda la República Mexicana y maneja el mercado libre por lo que su envío y su dinero estará completamente seguro. Vuelvo a recomendarles la verdad, estas micas, les sugiero bastante que, que si están interesados las compren, son muy durables, son muy bonitas, tienen colores bastante llamativos, este es petróleo. La verdad, está muy, muy a su gusto. Tiene naranja, tiene rojo, bla, bla, bla, varias cosas. Entonces, estas micas son muy bonitas y también las pueden conseguir en la tienda. Eh, no olviden suscribirse, darle like a la página de Facebook y unirse al Discord oficial del canal. En el la pantalla estarán viendo el rinconómetro, que es la ponderación que yo le doy a los decks que yo les presento. Yo soy Alberto, de Rincón de Luelista, y los estaré viendo en el siguiente video.